Bueno, nosotros de regreso aquí en nuestro espacio, el toque del mediodía, por este grupo Telenor, Canal 10, Canal 310 a nivel nacional. En los Estados Unidos, el 10-14 de Óptimos Cable, Canal América. Y recuerda suscribirte en todas nuestras plataformas eh, sociales, nuestras redes sociales, en especial nuestro canal de YouTube, Ahí podrás ver todas las entrevistas, eh, todos los reportajes e informaciones que diario emitimos aquí en este espacio, El Toque del Mediodía. Bueno, ya en esta segunda hora del programa, tenemos un invitado especial al ministro eh, de Programas Especiales y Proyectos Estratégicos de la Presidencia, Nene Cabrera. El hombre que ha dignificado a la masa pobre que años anteriores era un caos. Bueno, nosotros criticábamos esa forma de entregarle, e, e, ese agrado navideño se convertía en un desagrado navideño, unas cajas que era como si fueran animales. Hoy en día, eh, gracias a esta estrategia que es de las cosas positivas, que hay que decir cuando un funcionario lo hace, es una tarjeta, tipo tarjeta de crédito, eh, que vale 1.500 pesos para usted comprar lo que usted quiera. Digo, siempre y cuando sean cosas eh, que vayan en la canasta familiar, no de bebida. Vamos a hablar entonces con el ministro y vamos a darle eh, las buenas tardes. Eh, eh, gracias, señor ministro, por compartir con nosotros esta entrevista y poder darnos a conocer los detalles de esta innovadora forma eh, de agradar a la masa pobre eh, con un agrado navideño de este fin de año. El toque del mediodía. Eh, la verdad que agradezco las la palabras de introducción que han utilizado para eh, valorar y, y, re, y resaltar este nuevo modelo de asistencia navideña que es el nuevo bon navideño del gobierno del cambio. Así es. Nene, ¿y cómo surge esta iniciativa? ...de crear y sustituir las funditas navideñas, cajas navideñas... ...por esta innovadora tarjeta, este bono navideño de unos 1.500 pesos? Mira, en primer lugar, eh, al que hay que darle todos los méritos... ...es al presidente Luis Abinader... ...porque en definitiva fue él que tomó la decisión... ...de dejar atrás el modelo tradicional de reparto de cajas navideñas... ...que, como bien decía Roberto... Era un método totalmente anárquico, caótico, poco transparente, ineficiente, atropellante y además denigrante a la condición del ser, del ser humano. Entonces él nos instruyó desde que asumimos el gobierno para que diseñáramos un sistema que nos permitiera seguir asistiendo en Navidad a las personas que, que realmente lo, lo necesitan, pero con un método que fuera eficiente, transparente y sobre todo que fuera digno para el ser humano, que, no, que nadie tuviera que hacer largas filas, sobre todo ahora que estamos en pandemia, que evitáramos las aglomeraciones de, de personas como era tradicional en el reparto de las cajas y que la gente efectivamente tuviera la libertad de poder usar ese instrumento en el lugar que ellos quisieran, eh, cuando ellos quisieran, ...y que pudieran adquirir lo que ellos realmente necesitaran. ¿Eh? Y aquí viene una de las tantas bondades que tiene esta, este nuevo modelo. Tradicionalmente sabemos que una caja navideña... ...de la que repartían los, los gobiernos anteriores... ...contenían alrededor de 5 o 6 productos. Esos productos generalmente eran de muy mala calidad... ...y el costo de ellos en total se aproximaban a más o menos 700 pesos. Sin embargo, la facturaban a cerca de dos mil pesos. A eso la pagaba el gobierno, ¿no? a cerca de dos mil pesos. Pero, pero al final de cuentas le entregaban a la población una caja que contenían apenas 600 o 700 pesos. Además de que le imponían los productos específicos a la gente. O sea, independientemente de que usted pudiera comer o no un determinado producto, o de que a usted no le gustara un determinado producto, usted tenía que, que, que aceptar. Los, los productos que venían en esas cajas. Con este modelo, efectivamente garantizamos que le estamos entregando 1.500 pesos a cada dominicano. Efectivamente le estamos garantizando que le vamos a llegar a un millón de dominicanos. Este, otra cosa que es bueno resaltar, nosotros veíamos que el, los gobiernos anteriores anunciaban que iban a repartir o a distribuir un millón de cajas pero nadie tenía la constancia de que efectivamente se distribuyera un millón de cajas porque nadie la podía contar. Sin embargo, ahora, por primera vez en la historia, sí efectivamente estamos distribuyendo porque se han eh, eh, impreso un millón de unidades de tarjeta que le va a llegar a un millón de dominicanos. ¿Por qué le decimos que le va a llegar a un millón de dominicanos? Porque contrario al modelo anterior que una sola persona podía hacer uso de 10, 15 cajas, este modelo solamente usted puede... Alguna, o sea, para usted activar un millón de tarjetas tiene que necesariamente ubicar un millón de celdas. Y esto no garantiza de que ninguna persona pueda hacer uso de más de una tarjeta. Eh, ministro, eh, ministro te, sí. te, te, tengo varias preguntas. Primera, eh, ¿cuál es el producto y cómo van a controlar... Eh, con los establecimientos, eh, me imagino eh, que como es una tarjeta de crédito, eh, con un chip, eh, la persona solamente va a tener que pasar eh, la tarjeta, pero ¿cómo vamos a controlar el tema de los productos que la persona adquiera eh, en esos establecimientos? O, ¿O es abierta para que ellos compren lo que sea, incluyendo bebidas alcohólicas? Mira, primero resaltar otra de las bondades. Estamos sustituyendo de 10 a 15 suplidores tradicionales que tenía el Plan Social, por más de 60 mil comercios, que son los que ahora le van a suplir directamente al millón de dominicanos que tengan esta tarjeta. Estamos hablando de que almacenes, colmados, supermercados de todo el país, todo el que tenga verifón para poder recibir la tarjeta, puede perfectamente distribuir, eh, eh, eh, o sea, eh, vender esta tarjeta. La... A, esta, a estas personas. Entonces, eso nos garantiza eh, una distribución equitativa alrededor de todo el territorio nacional de estos 1.500 millones que el gobierno va a poner a disposición de este millón de personas. Efectivamente, como tú dices, la gente va a tener la libertad de comprar, de adquirir lo que, los productos que ellos necesiten. Es un deseo del gobierno y así a través de la campaña publicitaria que hemos hecho, estimular a que sea consumido en alimentos crudos. Pero, evidentemente, nosotros no tenemos cómo poder controlar en qué se puede usar. ¿Qué nosotros sí hicimos? Porque este modelo inteligente nos permite eh, poner las restricciones que nosotros eh, deseamos. Por ejemplo, ningún empleado público puede activar esta tarjeta. ¿Por qué? Porque el presidente decía, ya un empleado público goza de un sueldo que le paga el Estado Dominicano, pero además también va a tener el doble sueldo en Navidad. Entonces no resulta lógico que también pueda activar una de estas tarjetas de 1.500 pesos. De manera que nosotros tomamos toda la nómina pública y esa nómina fue bloqueada. Ningún empleado, cuando, eh, eh, eh, empleado público cuando vaya a activar la tarjeta estará disponible para eso. Número uno. Número dos. También excluimos a todas las personas que están recibiendo asistencia a través de los programas sociales del gobierno. Entiéndase, todo el que esté recibiendo asistencia a través del programa fase 1, del programa fase 2, del programa Quédate en casa, del programa para ti, del programa de, de Prosoli, de, de, de solidaridad, ninguno de esas personas puede tampoco activar esta tarjeta. De manera que esta tarjeta la estamos dejando exclusivamente para las personas que no estén recibiendo nada del Estado Dominicano. Y ya hemos identificado 350 mil personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, que nosotros como Estado Dominicano y por instrucciones del presidente Luis Abinader, vamos a llevarle directamente a cada una de esas 350 mil eh, eh, eh, personas. Eso, eh, eh, eso una ministro, eso me gustaría puntualizar. ¿De qué forma se van a distribuir estas tarjetas? Porque son físicas, que la persona la debe de tener. ¿Dónde y de qué forma la van a recibir? ¿Y desde cuándo comenzaron a recibirla? Porque ya hoy estamos 15 de diciembre. Ya empezamos a partir del viernes pasado a distribuir a sí. esas 350 mil personas, que son personas que viven en lugares lejanos de la ciudad, en, en situaciones de mucha vulnerabilidad. Y entonces ya empezamos a distribuírsela a ellos. De hecho, ya se han activado hasta este momento más de 15.000 tarjetas de esas que hemos distribuido. Entonces, las otras 650.000 las vamos a distribuir a través de los canales tradicionales del Plan Social de la Presidencia. Entiéndase, las iglesias, las juntas de vecinos, las gobernaciones, los mismos legisladores van a tener tarjetas de estas para distribuir y también, a la instrucción del Presidente, le vamos a mandar a los partidos políticos porque el presidente ha dicho yo soy presidente de todos los dominicanos y mi interés es que esta tarjeta uh -huh. le llegue a todas las personas que la necesiten, no importa la preferencia política que tenga. Muy bien. Lo importante es que la necesidad sea cubierta por esta Ministro, en el caso del comercio activo, usted mencionaba la integración de unos 60 mil eh, partes colmados, supermercados. ¿En esa parte van a ser nuevos comercios? Y la segunda pregunta es: ¿cuánto le cuesta al Estado Dominicano Escucha, la emisión física? De... Eh, eh, eh, sí, eh, sí, sí, sí, sí, parece que se frisó. Eh, repite de nuevo, Veloz, la pregunta, porque se frisó un poco el Internet. Ok. Bueno, son dos preguntas. La primera de ellas, usted mencionaba la integración del comercio, tanto unos 60 mil eh, colmados, supermercados, entonces quisiera saber si es integración nueva o si ya son personas que, por ejemplo, tengan el programa Solidaridad en sus establecimientos. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto le cuesta al Estado Dominicano la emisión física de ese millón de bonos navideños? O de la tarjeta, de la tarjeta en físico. Sí, de la tarjeta. ¿Me escucha, me escucha ahora. Sí, lo escuchamos. ¿Usted escuchó la pregunta, señor ministro? Escuché la segunda pregunta, porque parece que tenemos algunos problemas con la conexión. Okay. Escuché la segunda pregunta que se refería al, al, al costo de la tarjeta. El costo, exacto. ¿Cuánto le cuesta Ajá. al Estado Dominicano el costo de la tarjeta? Y la primera es, de esos 60 mil suplidores, eh, si también está incluido lo que emiten la tarjeta de solidaridad, eh, que ya... Eh, previamente muchos establecimientos la tienen claro, claro, eh, efectivamente los colmados por ejemplo que tienen verifones para el tema de solidaridad, van a ser pueden hacer uso de esta tarjeta, pueden recibir esta tarjeta, Esa pero algo le pregunte en el sentido porque solidaridad tengo entendido que está sustentado por visa sin embargo la tarjeta está por Mastercard, no, no, no, no. pero no importa porque okay. se trata de Verifone, que es, así que se llama el dispositivo que se usa y el Verifone eh, eh, efectivamente o indistintamente recibe tarjeta Visa, tarjeta Mastercard, tarjeta American Express. Ahí no hay problema con eso. Todos los formados que tengan Verifones pueden eh, hacer uso de la tarjeta que estamos distribuyendo con el navideño. En, en cuanto al costo, esa es una buena pregunta y es bueno Ustedes escuchen lo que se dio en torno a ella. La Mastercard International fue impactada tan positivamente cuando le presentamos este modelo que ella asumió, o sea, la Mastercard International asumió todo el costo de emisión del millón de tarjetas y además Ajá. todo el costo de la logística de activación. Es bueno que ustedes sepan que la Mastercard Internacional está donando al Estado Dominicano 7 millones de dólares para poner en, en, en práctica este millón de tarjetas. 7 millones de dólares. De manera que el Estado Dominicano solamente va a tener que invertir las tarjetas que efectivamente sean activadas y usadas. De manera que serían 1.500 millones que estaría invirtiendo el Estado Dominicano si asumimos que se van a activar el millón de tarjetas. Bueno, mira, interesante dato, pero ahí mismo me gustaría, señor ministro, que me imagino que usted maneja el dato, ¿cuánto le costaba al Estado este tipo de distribución? Porque no solamente estamos hablando de la caja y, de, y, de, y del tema de, de, de los productos, sino de la logística de patana, de gente. Eh, eh, ¿Cuánto le estamos ahorrando al Estado eh, con este programa que el gobierno de Luis Abinader y usted como Ministro de Logística ha implementado para este año eh, navideño Caramba Roberto tengo que felicitarte porque es un detalle que pocas personas se dan cuenta mira mira las contradicciones que habían con el modelo anterior se anunciaba que la caja costaba 2000 dos dos, eh, dos mil, dos mil pesos al final de cuenta con los productos cuando usted los revisaba lo que estaba, estábamos hablando era de 600 pesos costaba más o menos 100 pesos la caja de cartón. Fíjense esto. Y costaba 250 pesos la logística de distribución. Oigan esto. O sea, se gastaban 250 pesos para poder distribuir una caja que costaba 600 pesos en alimentos. Con este nuevo modelo, que estamos entregando 1.500 millones de pesos, nosotros desaparecimos ese costo de, de distribución. Si no en su totalidad, en un 90%, porque ahora, en vez de usted distribuir mil cajas por patanas como era el modelo anterior, ahora usted puede distribuir eh, 20.000 tarjetas en el, en el asiento de, de atrás de un vehículo. Entonces, ahí reduce sustancialmente toda esa logística de distribución. No se necesitan patanas, no se necesitan camiones, no se, no se necesitan militares, no se necesitan ese consumo de, de combustible masivo que se hacía. Ahora es, una, es, es, un, es un esquema mucho más simple, mucho más eficiente, de manera que nosotros vamos a llegar a más gente con mucho menor costo. Eh, ministro, el tema de la tarjeta, eh, bueno, hay que tomar en cuenta que eh, es efectivo por el tema del COVID y también de ahorro, pero esta tarjeta entonces eh, tiene vigencia eh, ¿Por qué tiempo? Porque me imagino que se puede reciclar, porque se, nada más sería eh, colocarle eh, eh, el dinero y la gente la puede reciclar para muchísimas cosas. Eh, eh, la vigencia de la tarjeta, sí. entonces, eh, ministro, y si se va a seguir Mira, utilizando este modelo. Claro, es bueno destacar dos cosas con esta pregunta. En primer lugar, esta tarjeta está utilizando la última tecnología que existe en el mercado mundial en cuanto a la seguridad se refiere. Ninguna otra tarjeta de crédito ni de débito en la República Dominicana tiene los niveles de seguridad que tiene esta tarjeta. Esta tarjeta es prácticamente inviolable, no se puede clonar, en primer lugar. En segundo lugar, eh, es, bueno, es bueno destacarte que la tarjeta, como bono navideño, tiene una vigencia de tres meses, o sea, 90 días. Pero como tú bien dices, al final esta es una tarjeta de débito. Y las personas la pueden conservar. Y si el gobierno en un momento determinado decide volverla a cargar, entonces la gente nada más tiene que hacer el uso de nuevo de esas tarjetas. De hecho, en los estudios que hemos hecho del impacto que va a tener la tarjeta, las personas han, han manifestado que la tarjeta es tan bonita y se sienten tan distinguidos que ellos lo van a conservar. Una vez la no, usen, perfecto. no importa que no tenga ya eh, valor, monetario, ellas lo van a conservar porque es un símbolo de, de, de, de, de distinción para ellos. Pero es bueno señalar también otra cosa muy importante. Con la base de datos que vamos a levantar del millón de personas que usen esta tarjeta, nosotros ahora, y eso lo hemos hablado con el Banco de Reservas, el Banco de Reservas va a hacer ahora una logística a partir de enero para bancarizar a gran parte de ese millón de personas que utilicen esta tarjeta. Eso es muy importante porque se ha demostrado que a través de la bancarización las personas pueden organizarse mucho mejor, eh, saben cómo gastar mejor el dinero que reciben y es como una forma de movilidad social. Se ha demostrado que el que se bancariza de alguna manera comienza una movilidad ascendente en la sociedad y se convierte en un actor activo, en un ente activo de la economía que es muy importante para, para la persona y para el país. Eh, ministro, sí. eh, eh, puntualizó que la tarjeta va a durar tres, tiene tres meses de vigencia, pero que sí. se sí. usar para el próximo, la próxima Navidad de 2021. O, o, o, ¿O va a haber que emitir nuevas tarjetas? Ya te digo, la tarjeta funciona como una tarjeta de débito. Usted la ya. conserva y en algún momento sí. cuando se recargue, la tarjeta puede funcionar perfectamente. Ok, ahí viene la pregunta entonces. Eh, sabemos que ahora mismo hay un millón de personas eh, eh, que están en la pobreza, pero ese millón vamos a esperar que, y, y entiendo que es así, la voluntad del presidente, que salgan una parte de la pobreza. Y cuando esa persona salga de la pobreza, o por ejemplo esté en el tren eh, gubernamental trabajando o en el sector privado, ¿de qué forma vamos a depurar a esa persona que ya tiene la tarjeta física en el momento de recargar? Es que recuérdense que aquí queda una memoria histórica. Esto es interesantísimo. Si, por ejemplo, yo, bueno, yo no puedo porque soy funcionario, pero si, por ejemplo, eh, Maris Lady activa una tarjeta de esa, ya ella queda registrada porque ella tuvo que dar su número de cédula para activar la tarjeta. Correcto. Entonces, ya tenemos un control de si ella finalmente pasa a ser empleada del gobierno, si ella pasa a ser empleada del sector privado porque entonces tendría que cotizar en la TCS y ahí usted se da cuenta. O sea, es como que un registro que ya nos permite darle seguimiento a la evolución de esa persona. Correcto. Y es Actualizar los datos. Sí, sí, muy importante puntualizar eso porque eh, esto es algo innovador, eh, y de verdad que hay muchas interrogantes que el pueblo eh, quiere saber eh, eh, de verdad que no, no sé Marilene tiene alguna sí, otra pregunta y para para recapitular y que quede claro cómo las personas que nos están viendo pueden adquirir la tarjeta no tienen que hacer nada simplemente se les va a entregar tienen que llamar a un número o cuál es el proceso bueno hay una página web que hemos diseñado que es la .com, que ahí se tiene toda la información que requieren las personas. Pero es bueno señalar que no se tienen que inscribir en, en ningún lado. No tienen que darle información personal a nadie porque hay personas... que Es importantísimo eso. Claro, hay personas que han hecho inclusive hasta página web tratando de obtener información de las personas, no sé con qué propósito. Pero la verdad es que esto no requiere de nada de eso. Eh, activar esta tarjeta, tarjeta es muy simple se tiene que llamar al 809-920-2004. Usted tiene que dar el número de tarjeta bono navideño y posteriormente tiene que dar el número de su cédula. Y ya con eso inmediatamente usted va a recibir la voz diciéndole que su tarjeta fue activada. O sea, activar la tarjeta es muy fácil, requiere... Repita, el número, por favor. 809 920 20 Igual, nadie tiene que ir a ningún lugar a buscar la tarjeta La tarjeta va a ser distribuida por los canales tradicionales Entiéndase Iglesias, gobernaciones Los legisladores eh, La junta de vecinos O sea, la tarjeta debe Partido llegar Partido político, usted dijo que la oposición también la va a dar tarjeta Le vamos a dar a todos Le vamos a dar a todos La idea es que esto le llegue a todos los dominicanos que realmente necesiten de de esta asistencia. Bueno, de verdad señor ministro que le agradecemos que sacara de su eh, agenda ajetreada para compartir eh, con esta parte del país eh, que de, independientemente vamos a pasar la promoción porque siempre eh, no sé por qué eh, eh, eh, solamente publican eso en, en, en, en las grandes ciudades los pueblos también necesitan eh, mantenerse eh, eh, informados sería bueno que una campaña llegue para los medios eh, de esta parte del país y de estas empresas que también hacen comunicación para que el mensaje llegue porque usted hoy ha dado mucha información importantísima porque recuerde que es un método nuevo y hay mucha gente y más esas personas de casos de recursos que no tienen la información a la mano de cómo y de qué forma y entonces estos medios ayudan a que esa información llegue de forma directa y así la gente no, no sea fruto de engaño ni de estafa por parte de sí. siempre aparecen unos eh, eh, eh, tecnólogos eh, con malicia y se aprovechan de la nobleza eh, tanto en este caso del gobierno como de esas personas vulnerables. Por igual, eh, eh, las sucursales del Banco de Reserva habrá un personal en todo el país para ayudar a cualquier persona que necesite de alguna asistencia para activar la tarjeta. También en los comercios donde van a ser utilizadas esta tarjeta se ha instruido al, al personal para que ayude a las personas a activar la tarjeta que no, no, no sepa activarla. Pero vuelvo y repito, es demasiado fácil activar una tarjeta. Es un es un ejercicio similar al que hacen las personas cuando recargan su celular con la tarjeta de llamada. Es más o menos el mismo ejercicio. De manera que nosotros no prevemos que habrá mayores inconvenientes con eso. Ya, como te dije, empezamos el viernes pasado a distribuirlas y ya van 10.000 y tanto que han sido activadas. Eh, los reportes que hemos tenido nos indican que no, está, no están teniendo ningún inconveniente para su activación. Y es más, hay ya personas que han usado eh, todo el bono, eh, los 1.500 pesos que tienen de bono. Que ojalá lo usen para comprar cosas necesarias, ¿eh? Sí. Así que ya claro. lo saben. Eh, debo ajá. advertir, que es bueno advertir que esta tarjeta está bloqueada en lugares como banca de apuestas, salones de belleza, lugares que solamente venden licores. ¿En licores no. No, Muy eso, bien. Store, yo, sí. eso no funciona en esos lugares Exacto. esta tarjeta solamente puede ser usada en lugares donde vendan alimentos crudos es bueno decirlo para que después no vayan a, a una banca de apuestas la quieran usar y la tarjeta entonces esté bloqueada digan ah la tarjeta no sirve, no es que no puede ser usada en ese lugar ya, eh, qué eh, bueno y mira, eh, algo que ahora eh, veo porque como hago algo innovador, hay mucha interrogante, pero no queremos abarcarlo mucho, es que, por ejemplo, esas personas que de una forma u otra están inhabilitadas, que no tienen movilidad, pueden mandar, me imagino, a, por ejemplo, las abuelitas, pueden mandar a su nieto para que le compre, ah. sí, porque como una tarjeta, nada más para salir con la cédula, digo yo, se podrá. La se la sí. puede entregar al que usted quiera porque, y la puede usar sin ningún problema. Qué bueno, qué bueno. Gracias a nuestro hermano y amigo, el ministro Nené Cabrera, quien es eh, ministro de Programas Especiales y Proyectos Estratégicos de la Presidencia. Lo felicito, lo felicito. Y qué bueno, qué bueno que, que el gobierno el esté... Estos son los presidente es el, el protagonista de todo esto. No, Yo no, simplemente claro. soy colaborador del presidente. No, no, claro, pero que el presidente también hay que felicitarlo porque está poniendo gente clave en sitios que vayan ah, con voluntad. Es. Eso es lo que queremos voluntad política para mejorar nuestro sí. país, eso es lo que queremos y, y lo felicito y, y, y le vamos a pasar independientemente de la promo porque me gustó mucho el comercial muy creativo de, de ese Gracias. caos que se armaban, esa patada bueno, el, el año pasado nosotros presentamos imágenes que, que le tiraban la caja como si fueran como si fueran animales la gente, eso, eso de verdad que a mí en lo personal me chocó mucho un, un, un total atropello que nosotros no íbamos a hacer en este gobierno del campo Sí, ahí tenemos imágenes, señor director, eh, me gustó mucho el comercial, e e ese caos no podía seguir, eh, eh, porque el pobre, oye, independientemente de que usted sea pobre, usted no puede tampoco eh, denigrarlo de esa forma. Así que gracias, ministro, eh, bueno, que tenga usted gracias, una, una gracias. feliz gracias. Navidad y un próspero año nuevo, espero que esta no sea la primera ni la última entrevista que, que, que nos conceda para siempre mantener sí. al tanto a, a, a los Navidad dominicanos. No. Ok, nosotros vamos a un cortecito, pero antes, miren, la asociación Duarte tiene Haddad eh, en línea y tiene lo que es la feria eh, Vive Mejor, eh, hasta el 16, es decir, hasta mañana eh, miércoles usted puede solicitar un préstamo con una tasa preferencial de un 8% en la asociación Duarte eh, de ahorros y préstamos así que vive mejor con la asociación Duarte de ahorros y préstamos y el hogar de la caoba en Tenares ahora usted puede comprar sus eh, muebles en los Estados Unidos específicamente en Nueva York, en el Bronx y te lo entregamos aquí en República eh, Dominicana así que aprovecha eh, ahora en estas fiestas de fin de año cómprate tus muebles o págalo allá ¿Verdad? Y te lo entregamos aquí. Palmar Small, llegó la Navidad y qué bueno porque la Navidad llega y es el aniversario de Palmar Small. Entonces tenemos doble sentido. En Palmar Small te puede llevar la tarjeta de crédito ¿eh? y comprar con su tar la tarjeta de bono navideño, que es una tarjeta de bono navideño. Y usted puede comprar sus alimentos en cualquiera de los supermercados del Grupo Porvenir y también de Palmar Small. ¿Eh? Qué bueno, qué bueno. Ahí están los especiales. Aproveche que esos 1.500 pesos les rinde mucho en Palmares Mall. Negrín Motors eh, es fin de año. Todas las helux llegaron a negrin Motors. Negrín Motors, dile autorizado de la Delta Comercial con nuestro taller anexo, además nuestra tienda de repuestos originales. Somos un nombre, somos una marca Negrín Motors. Y miren, Pulso Salud. Atención, usted que está embarazada, cuide ese embarazo. Desde el principio, vaya a Pulso Salud para que le den un seguimiento, un diagnóstico de esa criatura que viene en camino, para que usted esté tranquila. ¿eh? Y además, atención, a algunos políticos, todavía el pulpo anda en los tentáculos. Vaya, cheque su corazón ahí en Pulso Salud, que tenemos el doble vascular y del corazón. Eso es en San Francisco de Macorís. En la calle La Cruz, 829-470-8275. Miren, el Centro Turístico del Jaya. Ya ustedes vieron las medidas, las vamos a repetir más adelante, las medidas que ha tomado el gobierno central y la Comisión de Alto Nivel de Salud encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, La vamos a hablar ahorita. Entonces, reserve con tiempo para que no coja lucha, no salga, no hay que salir. Usted se queda en su casa, compra su bebida con tiempo y se mete en una de estas villas del centro turístico del Jaya y usted va a pasar una Navidad tranquilo ¿eh? con toda su familia. Ahí se pueden meter hasta 15 personas, ¿eh? que es suficiente. Una familia no tiene tanta, tanta, tantos hijos, tantos tíos, ¿eh? tantas tías. Ahí en, en el centro turístico del Jaya usted la pasa eh, fenomenal. Y mira, nuestra gente de óptica máxima visión, mejores lentes, mejores médicos, tenemos ahí los grandes especiales de este fin de año, celebra tu Navidad con, los, con las monturas, los lentes de óptica máxima visión, Feria de Navidad en óptica máxima visión, recuerda que estamos en La Romana, en Ayue y en San Francisco de Macorís, aprovecha esta Feria de Navidad de óptica máxima visión, y mira Casa Michel, Casa Michel, hey, Casa Michel, viene por ahí sorpresa, un establecimiento más grande, más moderno. Así que aprovecha ahora para esta Navidad y tiene un 15% los domingos en tu compra online. Los domingos y días feriados se encuentran en Casa Michel. Ahorra hasta un 15% y adquiere los juguetes que te ponen a tus hijos a vibrar de emoción aquí en San Francisco de Macorís. Puede visitarlo en la calle El Carmen, esquina Salome Ureña. Así que Casa Michel. Eh, visita nuestra tienda online, casa y haz tu compra y también te puede te puedo llevar un 15% de descuento. Atención constructor, atención constructor, maestro, constructor, ingeniero, arquitecto, si está haciendo un proyecto y necesitas las ventanas, la terminación, los cristales, ahí está nuestra gente de vidrios y aluminios del Cibao MP. Vidrios y aluminios del Cibao MP. Venta de cristales, perfiles, ventanas, puertas, acero inoxidable, espejos, puertas enrollables y mucho más. 809-725-2929. 809-725-2929. Ahora con más espacio para darte un mejor servicio, tenemos en vidrios y aluminios del Cibao MP. Y ahí mismo, miren, ya hoy en este momento están pintando es más, atención allá eh, eh, Veloz, dile a melca o a, a Neuri que graban el pintor, que debe estar pintando si no, si no me lo estoy esperando que graban el pintor para que vean eh, que, que, que, que yo lo que digo lo hago, yo estoy recomendando que le den una lavadita cara a su oficina a su casa, a su apartamento una pintadita eh, vamos a alegrar la vida que estamos en navidad y hay que de una forma u otra alegrarnos en esta Navidad. Y ahí está la gran casa del pintor, coloreando tus sueños. Si usted tiene un proyecto, un edificio, una, una, una planta grande y quiere pintarla, ahí está ¿eh? nuestra gente de la Gran Casa del Pintor, en la Avenida Libertad, esquina Restauración, en San Francisco de Macorís. 809 244 18 Vamos a la pausa y luego ya retornamos con la última parte de este su espacio, el toque. Es del medio de cosa.